Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo con las noticias más, más importantes de las últimas horas. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Un funcionario del Kremlin en rueda de prensa dejó duro mensaje para Occidente si sigue armando a Ucrania. Algunos expertos lo han tomado como el inicio de la guerra fría para el mundo. Zelensky destituye al comandante de las fuerzas de Kiev en Donbass, revuelo por a un aeródromo militar en Bielorrusia en las últimas horas. El Ejército de la Federación realizó ataques aéreos con drones Gerán en varios puntos de Ucrania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 Solo el 30% de los tanques Leopard 2 A6 de Alemania que han sido entregados a Ucrania se encuentran en servicio. Algunos ya han sido desplegados a Chasov-Yar cerca de artiomox donde los esperan los tanques T-92 rusos. Las defensas antiaéreas rusas derriban un helicóptero militar y siete drones ucranianos. Paracaidistas rusos lanzaron un asalto a Oledar. Bakhmut, según informes, se convirtió en una de las razones de las grandes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania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 del 2008 al 2012 Dimitri Medvedev en los medios locales allí en Rusia, palabras que ha emitido ¿Qué opinan ustedes? Por favor nos dejan sus comentarios paracaidistas rusos lanzaron un asalto a Ubledar, se publican imágenes de este asalto por parte de paracaidistas rusos, dice la información que después de avanzar hacia los límites de la ciudad de Nubledar, los infantes de la marina 155 de la brigada de infantería de la marina de la flota pacífico del mar de la armada rusa, se sabe que los paracaidistas ya están asaltando algunas áreas de Ubledar esto evidencia las imágenes de los videos relevantes publicados por el ejército ruso, en las imágenes se muestran a los marines rusos arremitiendo contra Uledar para esto se utilizan varios tipos de equipos militares mientras que los sistemas de artillería pesada y lanzallamas, cuyas imágenes también han publicado previamente periodistas de AVEA.PRO ayudan seriamente a los rusos en el asalto a Uledar. se sabe que Ubledar está controlado por tropas superiores en lo que se sabe, en que las fuerzas de Zelensky tienen una ventaja táctica, sin embargo, debido a las grandes pérdidas, las tropas ucranianas están perdiendo la iniciativa en el frente, como lo demuestra el hecho de que la lucha ya se ha trasladado a los límites de la ciudad. Según había punto, dice que la situación en Ubledar y en sus alrededores es tal que se han formado un enorme cementerio de equipo militar destruido y accesos a Ubledar están literalmente llenos de decenas de miles de cráteres, tanques de artillería, morteros y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 nacional que llamamos la mayoría mundial.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 Real de su cerco. Se sabe que las batallas en Bakhmut, las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido enormes pérdidas, lo que ha llevado al hecho de que el ejército se debilite seriamente y ahora esté completamente agotado, aunque las verdaderas batallas por la ciudad ni siquiera han comenzado. Según los medios occidentales y británicos, debido a las intenciones de Zelensky de continuar reteniendo Bakhmut, los combatientes en esta dirección han provocado unas graves pérdidas en las fuerzas. De Ucrania Y ni siquiera estamos hablando de equipos, sino de unidades enteras. Según los medios británicos, estadounidenses, el presidente de Ucrania y el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania están concentrando sus unidades en el área de Chasovyar, estando entonces a las alturas tácticas, las pérdidas habrían sido mucho menores y los acercamientos a Bakhmut podrían haber sido efectivamente controlados. Sin embargo, dice el informe, ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania no solamente pues han perdido la iniciativa sino que también están sufriendo pérdidas bastante graves en sus filas sin mencionar el hecho de que decenas de miles de tropas ucranianas están rodeadas por las tropas rusas y en un futuro muy cercano sería un embolsamiento por el momento los cortes en Bakhmut continúan casi sin parar y la han llamado la picadora de carne.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 de Goluboca, región de Kharkov. Además, fueron interceptados siete vehículos aéreos no tripulados en la región de Luján, señaló la institución en un comunicado. La entidad informó también que fue destruida una planta en Dones en la que se preparaba el material.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 y la entrega de los tanques Leopard a Ucrania reveló una completa falta de preparación de los tanques animates para el combate el suministro de estos equipos a Ucrania reveló graves problemas de la Bundeswehr, si antes resultó que una parte significativa de los sistemas de misiles antiaéreos portátiles estrela, que han estado en servicio con Alemania desde los días de la Unión Soviética fallaron en los almacenes, ahora Alemania tiene problemas mucho más serios, los alemanes estaban absolutamente los tanques alemanes no estaban absolutamente listos para las batallas, los Leopard 2 esto lo dijo André Utsner, jefe de la Unión de personal militar de la Bundeswehr que ha dicho que el suministro de estos equipos a Ucrania revela el gravísimo problema en la capacidad de la defensa de Alemania al final resultó que solamente el 70% de los tanques Leopard 2 requieren su reparación o su desmantelamiento y esto pone el cumplimiento de las obligaciones de Alemania bajo la membresía de la OTAN. Se habla que de los 300 tanques de Leopard de la Bundeswehr, de las Fuerzas Armadas Alemanas, solo el 30% está listo para el combate donde están viviendo una década de guerra en Europa. La OTAN y Alemania deben prepararse estratégicamente para una década de América dijo el jefe de la Unión de los Soldados de la Bundeswehr, Andes Wuster, en una entrevista con el periódico Wilhelm Sontan. Es de destacar que debido a la incapacidad de utilizar el titanio ruso para la producción de sus tanques, es poco probable que Alemania pueda compensar la escasez de los tanques en los próximos 5 a 7 años. Los tanques Leopard 2 se están trasladando a Chasubyar, Ucrania está ya transfiriendo estos equipos occidentales el PCM warner está informando sobre el despliegue de los tanques ucranianos Leopard 2 en Chasovyar, que se encuentran a solo unos pocos kilómetros de la posición de las PCM Wagner rusas, inicialmente la información de los militares de Wagner PCM derribando el vehículo de combate occidental de este tipo fue distribuida por los canales de Telegram y esto pues resultó ser bueno, algo todavía que no está eh, confirmado, pero Prigozin ya confirmó la transferencia de estos tanques a Chasov Yar. Por el momento, la información es de que al menos 11 tanques de Leopard 2 ya están en Ucrania, lo que permite la información de una compañía de estos vehículos de combate, lo que significa que además de cuatro tanques de Leopard 2 han llegado anteriormente desde Polonia, otros dos vehículos de combate ya han llegado a Ucrania de este tipo. El, el despliegue de tanques en esta dirección hace posible que las Fuerzas Armadas de Ucrania las posiciones del PCM Wagner en el área de Bakhmut, ya que con el campo de tiro efectivo estos vehículos continúan fuera de la zona de la destrucción de los ATGM al mismo tiempo en este momento no hay evidencia documentaria del uso de estos tanques de combate en el territorio de Ucrania el despliegue de tanques occidentales en el área de Chasovshar también puede dar a las fuerzas armadas de Ucrania una ventaja táctica debido al hecho de que hay alturas que les permiten controlar la situación a grandes distancias lo que por ciento Sería la principal por la cual las unidades PCM Water no han accedido al control total en el suroeste de Back Mode.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 fuerzas ucranianas, los que hubieran perpetrado las arremetidas a esta base militar se hubiera declarado la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 Mucha atención porque se informa que hay una formación naval de seis buques de la OTAN que navegan por el Mar Adriático. Una formación de buques de la OTAN está navegando por el Mar Adriático y esto se desprende de un tweet de la cuenta del tweet del portaaviones estadounidense el USS George W. Bush publicado este sábado. Además, el portaviones de Estados Unidos de esta formación naval que estaría integrada por el portaviones italiano cabour un crucero de lanzamisiles estadounidense el USS Lake Gulf, un buque anfibio porta aeronaves español Juan Carlos I y dos destructores un estadounidense el USS Delverdi Black y el italiano Kai Duilio, según el tweet de la sexta flota de Estados Unidos la formación mostró el compromiso de la OTAN y el mantenimiento de seguridad y estabilidad para la región aviones de ataque rusos están a